Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vaya charla la que nos antecedió, ¿eh? Pero bueno, ya saben, como, como están mencionando por ahí en el chat de Discord, todo lo podemos vertir ahí. Eh, y bueno, ahora tengo el placer de introducir la siguiente conversación eh, que surge de una alianza eh, muy generosa entre Casa del Lago UNAM y Plus PlusCode eh, mediante la gestión y la buena voluntad de Cintia García Leiva, quien nos acompaña el día de hoy. Eh, Cintia es curadora, gestora cultural y es la actual directora de Casa del Lago UNAM. Eh, muchas gracias, Cintia. Eh, y junto con ella están Federico Pérez Villoro y Julieta Gil, quienes son dos artistas mexicanos, eh, que trabajan con nuevos medios, hacen una investigación entre las materialidades digitales y los espacios públicos, espacios tangibles, eh, y al mismo tiempo están siempre muy atentos a la realidad, así que la práctica de ambos tiene un gran componente político eh, en tanto a nivel discursivo y simbólico. Eh, así que bueno, sin más, les doy la palabra. Muchas gracias por participar hoy con nosotros. Gracias Tania, qué enorme gusto lograr esto, reunirnos aquí. Gracias a ti, a todo el equipo del festival, a Nicolás, Ezequiel, todos, todas. Es un gran, gran honor estar desde México colaborando con ustedes. Desde conversaciones previas que hemos tenido efectivamente a raíz de todo lo ocurrido y sobre todo en términos de imaginaciones críticas posibles y de lo que podíamos hacer para en la digitalidad eh, discutir, ser críticos ante el panorama. Eh, Casa del Lago, UNAM en México, para quienes no la conocen, es un recinto cultural que se encuentra en el centro de la ciudad, en un bosque y es uno de los espacios más relevantes en México en términos de experimentación, con una historia de 60 años. Es un edificio histórico por el que han pasado muchísimas y muchísimos artistas mexicanos, latinoamericanos, internacionales, eh, eh, y se dedica a gestionar un montón de disciplinas y proyectar muchísimos eventos de todo tipo. A un mes de eh, eh, comenzar una gestión, cayó la pandemia y tuvimos que cerrar y a las pocas semanas de cerrar Casa del Lago UNAM decidió replicar, que no traducir, y ahorita tal vez pueda hablar con Federico y con Julieta al respecto, el recinto, vincular históricamente, simbólicamente la Casa Histórica, la Casa del Lago Histórica y también ampliar, y ese fue verdaderamente el statement, ampliar las posibilidades. De esa arquitectura y de ese paisaje que se traducía a un nivel siempre ambiguo, siempre complejo, a un espacio en tercera dimensión, gracias al apoyo de un equipo enorme con el que actualmente estamos trabajando. En esta casa virtual comenzamos a hacer estos juegos en tercera dimensión, eh, poner, digamos, espacios que en la fisicalidad no son posibles y a preguntarnos cuáles eran precisamente estos espacios físicos digitales o materialmente digitales y no físicos presenciales con los que podíamos jugar y cómo extender más que reducir las posibilidades de acción. Comisionamos piezas a múltiples artistas en distintas partes del mundo y en México, por supuesto, y dos de esos artistas son precisamente Federico Pérez Villoro y Julieta Gil, dos artistas que, como he dicho antes, admiro muchísimo, que han hecho trabajos anteriores realmente relevantes, Federico además coordina un programa con el que también vamos a colaborar que es Materia Abierta, un programa de verano que precisamente explora relaciones entre arte, tecnología, humanidades y presenta un panorama siempre muy, muy crítico, muy relevante sobre lo que está pasando en esta intersección en términos también de nuevas didácticas para poder ampliar nuestras conversaciones. Julieta Gil es una artista muy, muy respetada también, que ha hecho trabajo en distintos medios y especialmente en lo que toca el tema de hoy, en estas materialidades múltiples, materialidades en cruce. Tiene un trabajo espectacular que además, junto con Federico y el resto de los artistas que colaboraron en la permanencia de Las Piedras, provoca muchísimas preguntas. Esta pieza, La Permanencia de las Piedras, que ustedes verán ahora poco a poco en su parte más visual, porque es una pieza que tiene componentes narrativos, visuales, sonoros, eh, ficcionales, mapísticos, paisajísticos, por supuesto. Es una pieza que nos permite hoy abrir esta conversación. La tomamos como punto de partida para hablar no nada más de lo que ocurrió aquí, que es complejísimo y bien relevante también para el tema del festival, sino de esto que nos reúne, la performatividad digital, la idea de politización, y si podemos ahora vamos a discutir un poquito al respecto, hablar de este término, y también por supuesto las materialidades en cruce que no hacen o además de muchas otras cosas que hacen es poner a los cuerpos en un tránsito en muchas maneras. Y esa es una quizá de las preguntas más valiosas que me parece esta pieza abierta. Entonces, muchas gracias Federico y Julieta por sumarse a esta iniciativa, esta colaboración entre Plus Code y Casa del Lago UNAM. Es un gran, gran honor charlar con ustedes esta tarde. Eh, voy a dejar eh, quizá que Federico nos cuente, nos contextualice un poquito cómo está funcionando la permanencia de las piedras y sobre ahí arrancamos la conversación. Súper. Este, bueno, pues, muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Tania. Eh, y, bueno, a todo el equipo de La Casa del agua y de Plus Code también. Y, por supuesto, a la audiencia que se suma a la conversación. Este, seré breve. Eh, es una pieza, bueno, es una pieza que, Dura 30 minutos, entonces definitivamente les invitamos a, a visitarla no en la permanencia de las piedras.com. También está expuesta en el contexto de, del festival. Eh, pero bueno, es una pieza comisionada eh, específicamente para la Casa del Lago Virtual y, y consiste en un espacio 3D interactivo en donde se van narrando este, una serie de instrucciones o lo que considero, este, lo que conceptualizo como, como instrucciones ficcionadas, ¿no? es un cuento eh, alrededor de la posibilidad de añadir un, un monumento que no existe en Google Maps. Eh, y este monumento está planteado dentro del cuento, dentro de la calzada de los poetas, este, adentro del bosque de Chapultepec, que es donde también está la casa del lago. Y bueno, a manera de cuento ilustrado, se relata la historia de un hombre que está perdiendo la memoria, y que regresa a la Ciudad de México persiguiendo un recuerdo de su infancia. Esta es una imagen eh, de un monumento a Ros Espino. Ros Espino fue una poeta imaginaria que le sirvió de seudónimo al general porfirista Vicente Riva Palacio, en el siglo XIX para escribir poemas de amor eh, bajo el seudónimo. Y bueno, mientras se recorre la ciudad y sus mapas digitales en búsqueda de esta imagen, el personaje va reflexionando alrededor de cómo los mecanismos institucionales por medio de los cuales se construye la historia eh, afectan eh, su propia identidad y cómo esta misma está condicionada por los límites de las plataformas contemporáneas. Eh, es un, es un cuento y definitivamente me gustaría pensar en que funciona, ¿no? Como que la narrativa funciona de manera, como en términos tradicionales, de alguna manera. Me gusta pensar que se puede leer también. Eh, pero, sobre todo, es una excusa para documentar este este intento de intervenir el mapa. Porque el intento de intervenir el mapa está sucediendo en tiempo real. Eh, eh, y, bueno, es que añadir un, un mapa a Google Maps, eh, bueno, más bien un monumento al, al mapa de Google, eh, no, es, no es tan sencillo. Eh, al principio, cuando, cuando empezaron a, a construir los mapas de Google, eh, cualquier persona podía contribuir este, en la construcción, editando información, agregando reseñas, fotografiando locaciones. Pero estas posibilidades se han ido reduciendo, limitado mucho con el tiempo. Y ahora hay una serie de, este, de, de cosas que tienen que suceder antes de que Google eh, verifique y valide alguna sugerencia en su mapa. De manera más anecdótica, por ejemplo, eh, bueno, mientras mientras trato de, de añadir el, Google, el, el, el, el monumento a Google Maps, eh, pues, estamos, estoy tratando de generar como credibilidad dentro de la comunidad Local Guides, que básicamente es la comunidad este, de guías aficionados que vigilan la veracidad de la información en Google. Eh, en específico en los mapas de Google. Y he estado, pues, en este ejercicio performático de ir comentando, este, de comentar este, otros monumentos, otros establecimientos alrededor de, de donde lo queremos colocar eh, para poder en su momento hacer esta sugerencia y que, el, y que, pues, la cuenta que la haga tenga suficiente peso para que la acepten. Pero, bueno, de manera anecdótica, les cuento que, por ejemplo, Aquí en donde yo vivo, eh, el, está marcado como si fuera un restaurante de hamburguesas y ni siquiera he podido modificar eso, ¿no? Entonces, eh, no es tan sencillo eh, hoy en día modificar eh, el mapa de Google y, y, bueno, lo que el cuento, el cuento de alguna manera despejea este esfuerzo que estoy haciendo en la vida real, en el espacio este, técnico de, de Infraestructura, de la infraestructura de Google. Y, y, y el cuento va narrando un poco esto y reflexionando alrededor de, este, de pues, eso, ¿no? Cómo, cómo los espacios físicos y virtuales se superponen y cómo se construyen los mapas contemporáneos, cuáles son los límites de moderación de los contenidos de Google. Y, y bueno, también este, estudia de manera como muy directa el impacto de los monumentos en la construcción de la historia. Y, bueno, ese es un tema también que, este, que me da mucho gusto compartir con Julieta, eh, que su trabajo pues, aborda de manera muy concreta estas, estas tensiones políticas en, en relación a la representación de los objetos físicos eh, y cómo estas representaciones, estos obje objetos físicos, impactan eh, la construcción de historias. Gracias, Fede. Pues me, me parece... Bien interesante ir comenzando por allí, porque hay mucho en efecto que decir. Y si una de las razones de seleccionar esta pieza para que también fuera exhibida en el marco de Cusco fue no solamente lo que hace en términos de preguntas sobre paisaje, lo que hace en términos de preguntas sobre la materialidad y la técnica, es también lo que hace para hacer y construir puentes. Eh, ya hace un poco adelantado eso, entre ámbitos ficcionales, ámbitos materiales eh, reales en el sentido de nuestra cotidianidad, los mapas, el Google Maps, el tránsito, la localización, y luego cómo lleva esos temas, que también incluyen el de la memoria, tal vez más tarde podamos hablar de eso, al espacio construido en la permanencia de las piedras. Y no solamente eso, sino que nos está devolviendo después al otro espacio, es decir, hay todo un juego especulativo, o es así como lo, me gusta pensarlo, me gusta enunciarlo, un juego de especulación, un juego de ficción al respecto de esto. Además de la permanencia de las piedras, comisionamos eh, a otros artistas, entre ellos Víctor Pérez Rull, por ejemplo, que es un artista digital, también con una trayectoria bien interesante, él trabaja sobre todo arte, tecnología y ciencia, y él trabajó también con la idea de especulación, mucho más pensando en la ciencia ficción y en ciertos futuros históricos. Hay en su pieza un, una casa del lago futura, que además tiene referentes a muchos personajes de la ciencia ficción en literatura, y hay un juego riquísimo, también narrativo. Sin embargo, es una pieza... Por, riquísima por donde se vea, pero que, que, que se queda, digamos, en una discusión precisamente ahí ficcional. Hay acá un diálogo siempre en la permanencia de las piedras entre narrativa, ficcionalidad y cotidianidad, y eso me resulta fascinante. El trabajo que hizo Julieta, más tarde iremos a visitar, si es posible, también parte de su obra, la que ya Federico refería, especialmente una pieza que además ha sido pues súper comentada, intervenida, dialogada recientemente, que es nuestra victoria, pero por ahora, Julieta, también que nos cuentes en este cúmulo de perfiles que participaron en la permanencia de las piedras, tu labor y todo esto que hace también especulativa la pieza a nivel textura, a nivel eh, eh, navegación, a nivel monumentos siempre ambivos. Cuéntanos un poco, por favor. Eh, claro que sí, muchas gracias, Cintia, y buenos saludos a, a todo el público que está aquí presente. Este, creo que el proceso fue muy interesante porque fue realmente una colaboración y un diálogo con Federico en todo el proceso, ¿no? Este, desde el nacimiento ¿no? de, del proyecto y, y como poder intercambiar nuestros puntos de vista de cómo entendemos nosotros estas materialidades digitales, ¿no? Y, y qué implica el, el representar algo que existe en el espacio físico en un espacio virtual, ¿no? Y, y todas las decisiones que tomamos eh, para hacerlo, pues las implicaciones políticas, sociales, culturales que tienen. Eh, en el caso de la permanencia de las piedras, creo que una de las cosas que nos interesaba era un poco descontextualizar eh, estos monumentos, ¿no? Y, y poder también mostrarlos eh, pues después de un proceso de, de registro y de captura eh, en, un, en una versión eh, pues con una materialidad que muestra eh, a lo mejor y las fallas o imperfecciones errores que a veces voluntarios en, en estos procesos de, de registro eh, que utilizo mucho yo en, en mi trabajo eh, que pues se llama fotogrametría y es un proceso eh, explicándolo brevemente, con el cual puedes tú, a través de múltiples fotografías de un objeto, eh, traducir este objeto físico a un objeto eh, tridimensional, ¿no? En un espacio eh, digital o virtual. Este, y bueno, nos interesaba justo mostrar estas fallas, ¿no? O sea, no, no hacer un, un proceso perfecto de representación, sino... Dejar que, que el algoritmo eh, un poco como jugara con, con las formas que estábamos aquí eh, capturando, que pues son eh, monumentos ¿no? en su mayoría, pero también son, son pedazos del contexto que rodea la Casa del Lago, este, y poder a partir de eso generar un, un discurso, ¿no? o poder especular, o poder generar ficciones o poder imaginar eh, otras formas de representar lo que las instituciones eh, tan ya sólidamente representan hoy en día. Bueno, ahí, Julieta, me encanta que haya traído el tema también de la falla y la institución en una sola frase me gusta, me gusta como tema, <risa> hablando de, de la urgencia, pues es repensar precisamente el término que hoy usamos para esta charla de la performatividad, la urgencia de repensar en todos sentidos esos tránsitos, eh, incluido en la performatividad misma de las instituciones. Y de la institución digital también me atrevería a decir. Como un diálogo muy normalizado y las personas y los exponentes que están en este festival pues lo sabrán mucho mejor que, que yo, se ha muchas veces separado un trabajo digital que alude a cierta perfección de la técnica y a cierta nitidez de una realidad digital y sea muchas veces puesto por encima esta nitidez, este carácter eh, de lo exacto, que también acompaña muchas discusiones sobre el algoritmo, versus la idea de una performatividad que incluye el error que es la, perform la performatividad del cuerpo y de ese flujo de pensamiento y de ese flujo de realidad con el que estamos viviendo día con día. En ese sentido, hablando con Federico y con Julieta de manera previa a esta charla y diciendo, bueno, en qué sentido está entendiendo cada uno de nosotros la idea de performatividad, Federico hacía un apunte que me parece central y que tiene que ver con una noción distinta, que era no tanto performatividad, sino operatividad. En mi pregunta, muy abierta para que Julieta y Federico puedan responder, yo me preguntaba en ese sentido eso. Cuando hay un trabajo que digitalmente está performando, es decir, está en movimiento, está ejecutando una serie de acciones, está permitiendo que además cada navegante navegue la pieza de la manera en que mejor desee y además en cómo se le permita, hay también una cierta cantidad de impulsos vitales, ¿no? Nosotros detrás de esa pantalla, también performando, y en ese cruce de materialidades están también el cruce de nuestras performatividades. Pero Federico hablaba de un tema que me interesa mucho que nos cuente, que es una operatividad, y que tiene también que ver con instrucciones abiertas, o una libertad de uso, una libertad de ejecución de piezas, que creo que se tiene que discutir muchísimo más en el plano de lo digital, precisamente para aislarnos de esa idea de lo exacto e irnos a una cosa mucho más a lo que refiere Julieta, del error, de lo cotidiano, de lo que falla, de lo que es ambiguo No sé, Federico, si nos quieres contar por allí, también me encantaría escuchar la idea de Julieta al respecto. Sí, okay. este, digo para recuperar. Eh, también la idea de la performatividad y un poco lo que nos compartía Julieta eh, hace rato sobre el proceso. Eh, creo que vale la pena eh, rescatar esta idea de que el proceso en sí mismo fue bastante performático. No nada más del intento a nivel este, usuario eh, de, de intentar añadir el, el, el, el, el monumento a Google Maps, Sino el, el proceso de escaneo este, de, los, de los monumentos sucedió en medio de la pandemia y, por ejemplo, teníamos que ir al bosque cuando el bosque estaba cerrado. Entonces, cruzábamos el bosque en la bici, que eso estaba permitido, permitido y nos deteníamos unos momentos a fotografiar los monumentos en este contexto, este, pues, de... Este, eh, de extrañeza no el bosque totalmente vacío la casa del lago cerrada, nosotros tratando de, de escanear eh, estas, estos, estos vestigios estos, estos registros este, de lo que quedaba de alguna manera de ese bosque que alguna vez se habitó y, y bueno, esa, ese, ese proceso de recuperación de estos registros, de estos monumentos, de estos este, del espacio era, este, pues, tenía como ese, este grado de de acción y de performatividad que nos, que nos interesa mucho. Eh, y también era importante que, bueno, me parece importante como mencionar que algunas, o sea, los resultados eh, formales eh, que vemos ahorita proyectados, eh, pues también están dados a través de los límites mismos eh, que la fisicalidad del espacio nos imponía, ¿no? En el sentido de que fotografiar, por ejemplo, estos monumentos con nuestros celulares, eh, eh, mientras buscábamos, por ejemplo, no ser detectados por eh, la, la, la, la guardia de, del bosque, eh, tenía que suceder como dentro de, ciertos, de, dentro de ciertos límites y, pues, inclusive la relación física de una persona este, fotografiando estos, estos monumentos, eh, pues, posibilita ciertas formas sobre de otras, ¿no? Entonces, esta relación con el objeto, esta relación con el espacio y nuestro, el proceso de registrar eh, también... Me parece que tiene ahí como una dimensión performática que, que, que bueno, sí me gustaría como traer a la, a la discusión. La, la noción de operatividad, este, a mí me parece también muy, muy útil eh, para hablar de mi trabajo, para hablar de esta pieza, porque me gusta distinguir un poco de la performatividad y también de la idea de la función, no del arte útil. Me gusta pensar en obras de arte que no se limitan este, a su dimensión conceptual, simbólica, discursiva, sino que están involucradas a nivel material y técnico de manera muy directa con eh, las relaciones sociales, políticas, económicas que abordan. ¿no? En el caso de esta pieza, el proyecto, eh, como decías ahorita, no solamente es generativo, este, eh, eh, interactivo a nivel de código y de cómo puede ser visitada la, la página, sino que son una serie de instrucciones, instrucciones que están muy cerca, son especulativas, pero están muy cerca de la realidad, muy cerca de la realidad técnica de Google. Pueden ser aprovechadas de diferentes maneras las y los usuarios, ¿no? Entonces, es una herramienta, este, un intento real, un intento material de intervenir el mapa de Google. Y, bueno, está ficcionado porque se aprovecha la, la, la estrategia de la ficción para acercarnos este, un poquito más a la posibilidad de, de introducir el monumento a Google. Eh, pero tiene pues estas, estas características este, en donde trabaja, eh, funciona en el mundo real, no, no se limita solamente a, a la dimensión simbólica. Y eso a mí me interesa mucho en el arte, ¿no? como pensar en, en, en piezas, en prácticas artísticas este, que pues que habitan el, el, el mundo material de las cosas, el, el espacio técnico, y creo que es la naturaleza de alguna manera de... de eh, eh, pues, de los medios y de las imágenes contemporáneas, ¿no? Las imágenes han dejado de ser estos objetos pasivos a través de los cuales intentamos contar o representar el mundo y ahora están involucradas en procesos técnicos eh, de manera muy concreta, ¿no? Las imágenes hacen cosas y hay una serie de aparatos, este, eh, mecanismos eh, tecnológicos que aprovechan el contenido de las imágenes para posibilitar otra serie de acciones, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensar en pues, en los contenidos visuales que generamos, este, pues, a través de esa dimensión operativa. Julieta, tú hablas también de esta dimensión en un sentido de herramienta, la performatividad muchas veces como herramienta. Eh, y esta, esta mem memoria histórica que ha sido también, perdón, bueno, sí, claro que memoria histórica, pero memoria material que ha sido también una manera de enfocar tu labor. En un ratito más vamos a mostrar también, eh, parte de tu trabajo. Pero eso, ¿cómo, cómo entiendes tú esta performatividad narrativa digital? Y, en, y además no quisiera yo dejar de lado que estamos hablando aquí de narrativa con el lenguaje al centro, que eso es el lenguaje discursivo, porque aquí hay texto también, aquí hay imaginación literaria, además de todo. Y creo que eso no está eh, ocurriendo en muchísimos trabajos, es decir, nos alejamos incluso del espectro de la literatura electrónica, que es otro gran espectro a discutirse, que hay un montón de especialistas, de artistas, de escritoras que están trabajando al respecto, pero aquí estamos en una horizontalidad de perfiles, de materiales y de movimientos, ¿no? Y Julieta de pronto ha referido eso, esos cruces materiales también como herramienta para mostrar de esa realidad en la que hablaba Federico, realidades posibles, abiertas, extendidas. Sí, creo que, digo, me alineo mucho con, con lo que eh, estuvo mencionando a, ahorita Federico eh, En temas de performatividad y, y creo que al final todo el proceso eh, creativo por el cual pasamos como artistas eh, Debe de ser performativo, ¿no? O por lo menos yo intento eh, que así lo sea y, y ya hablando de procesos, pues el proceso de mirar para empezar, ¿no? ¿Qué decidimos mirar? Eh, ¿Y cómo lo miramos? ¿no? Entonces, otra vez retomando eh, este proceso de fotogrametría que, pues, eh, como mencionaba Federico, ¿no? Es un acto de ir a tomar cientos de fotografías de un objeto, ¿no? ¿Qué, qué objetos decidimos mirar y cómo es que los miramos? Este, y desde ahí ya como que todo el proceso que va sucediendo posteriormente se vuelve muy rico porque ya entras como dentro de esta acción, ¿no? Y todo se vuelve una acción. Entonces, no solo qué miramos y qué registramos, sino después de que lo registramos y lo tenemos en un formato digital, cómo lo mostramos, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Cómo queremos eh, presentarlo? Tenemos la posibilidad de ahí, eh, pues sí, influir mucho, ¿no? En esta imagen que construimos. Queremos representar las cosas tal cual como son o queremos generar ficciones ¿no? que apunten hacia otras eh, narrativas. Este, y bueno, estamos ahorita viendo eh, el proyecto de Nuestra Victoria, eh, que en este caso creo que mucho fue, fue así, o sea, fue no solo pues, decidir mostrar un monumento en un estado de ocupación por la sociedad civil, no en su estado como de eh, institución pura, ¿no? Eh, y, y después de eso, ¿cómo, cómo mostrarlo, ¿no? O sea, descontextualizado en un espacio virtual, me gusta decir que está como embalsamado, ¿no? En un espacio eh, iluminado eh, que, que lo protege, ¿no? Y donde esta imagen puede existir, porque pues en, en el mundo físico no podría, eh, de hecho ahorita está completamente bardeado y con andamios este monumento, ¿no? Eh, listo para ser restaurado. Y nada más para dar un poco de contexto de, de, de este registro, eh, es un registro que se realizó hace casi dos años, eh, tras protestas en contra de violencia sistémica eh, y feminicidios eh, que ocurren en, en nuestro país, en México. Eh, pues alrededor de 11 mujeres al día son asesinadas, ¿no? Y hubo una marcha. En donde eh, fue eh, este monumento, eh, y bueno, hay pintas, hay consignas eh, que fueron bardeado, fue bardeado eh, pues a las pocas horas de que ocurrió y nadie pudo leer estas consignas. Entonces, este proyecto es un intento de, de poder rescatar eh, este monumento en su estado de ocupación, ¿no? Y, y de poder crear un archivo eh, que, pues, esta imagen pueda ser replicada y pueda existir en nuestra memoria colectiva. Y, entonces, este acto de convertirlo en una imagen que pueda ser replicada también implica mucho cómo se, o sea, cómo se va a difundir esta imagen, ¿no? Cuáles son las salidas. Eh, por lo mismo, tengo este, links en donde se puede descargar eh, este archivo 3D. Es de libre acceso, ¿no? Eh, también, eh, hecho eh, pancartas que se pueden, pues, pegar en espacios públicos. En fin, creo que para mí como que esta idea de performatividad tiene que ver tanto con todo el proceso creativo de, de crear una obra, tanto como con su salida ya a un espacio físico. Y retomando ahí eh, lo que Cynthia mencionaba sobre materialidades, eh, pues ya este hecho de poder regresar a una imagen digital también al espacio físico, tiene otras implicaciones, ¿no? Entonces, creo que para mí, yo en mi proceso voy en un ir y venir constante entre materialidades digitales y físicas y tratando de traducir un espacio a otro espacio, ¿no? Y como que se vuelve un acto recursivo en donde, por ejemplo, en estas imágenes que vemos, eh, se muestra como frágil el monumento, ¿no? No tiene no tiene grosor, no tiene espesor el volumen, eh, parece como una especie de papel, se ven imperfecciones, ¿no? Y es por, por esto mismo que a partir de, de esta obra eh, decidí hacer réplicas con pulpa de papel de detalles eh, de este mismo monumento, ¿no? Para poder hablar también de de otras materialidades, de pensar en monumentos que no son construidos con piedra eh, y con hierro, no y pensar en monumentos de papel que son frágiles y que se pueden desmoronar. Eh, entonces, pues como que por ahí va mucho mucho este proceso. Ya decía yo al principio, no esta pieza se ha convertido eh, en un referente en muchos sentidos, importantísima, se ha también intervenido incluso sonoramente, eh, ya no hablamos hoy del sonido en la pieza de la permanencia de las piedras, porque para poder conversar eh, sin interrupciones bloqueamos el sonido, pero quienes la visiten podrán también escuchar toda otra dimensión importantísima. Pero lo que ha hecho Julieta con nuestra victoria, también en términos de recuperación de memoria a partir de esa materialidad, eh, ya decía, se ha vuelto muy, muy relevante, incluso como imagen de resistencia, resistencia en muchos espacios, tanto, tanto los públicos de la calle como los digitales, que obviamente también son públicos, o idealmente serían públicos, pero nos acercamos también allí a un montón de discusiones, discusiones sobre censuras, eh, sobre control, sobre control misma de la imagen y eso creo que es un tema que nos permite vincular muy bien también con el trabajo de Federico en otros contextos. Pero me detengo un momento acá en lo que está diciendo Julieta, recuperando esta idea que nos propone de eh, memoria material pensando en la significación que se le ha dado, por supuesto, históricamente, a lo que significa un monumento, y más en una ciudad como Ciudad de México, y más en el centro de la Ciudad de México, eh, toda la discusión al respecto de la intervención de esos monumentos, como la intervención precisamente a esa memoria histórica y memoria material, que es lo que propone el monumento, y pienso mucho en, en un... Un, un trabajo, un ensayo bellísimo eh, de Sophie Kahl, llamado Detachment, eh, un, un, es un ensayo visual en el que ella, en otro espacio, ella estaba en Berlín, eh, hablaba y ficcionaba eh, acerca de qué pasaría con esos monumentos cuando se retiran, cuando se borran, ¿Y cuáles son las ficciones y las especulaciones que las personas que habitan ese espacio público podrían hacer al respecto? Lo que, y hay una cosa bellísima, ¿no? El recuerdo que uno reinstala en esos espacios, o lo que uno suma, o precisamente lo que, las, las múltiples memorias que uno va construyendo, memoria sobre memoria, que es básicamente otro tipo de ficción, siempre. Creo que los tres compartimos esa idea, la memoria como construcción ficcional, muchas veces complejísimo tema, increíble. Y lo que hace Julieta para mí es un poco a la inversa de esta propuesta que les he contado, eh, y que tiene que ver con replicar, multiplicar esa intervención a un espacio público que parece estar vetada para las mujeres en nuestro país, ese espacio público al que no se nos permite acceso, esto que disparó tantísimas discusiones, esta intervención a partir de dicha protesta, y, y al replicarla, digamos, es también horizontalizar un poco más esa memoria posible y rescatar antes de su borramiento esa memoria de la intervención que ha sido tan potente y así ha disparado tantas discusiones. Eso, en un sentido de, de construcción también performática y de construcción también narrativa, me parece central. En Latinoamérica, iba a decir en México, pero en Latinoamérica creo que compartimos eso, bajo términos políticos que están todo el tiempo apretando, constriñendo, controlando, precisamente cómo hacemos una construcción de memoria cotidiana. Federico también en términos digitales, pero también de otro tipo que yo de pronto le llamo también investigador, creo que también Federico tiene un perfil como investigador, aunque no es exactamente como describiría en su trabajo, pero creo que sí hay una atención fuertísima a lo que la construcción de imagen Vinculada a la eh, idea de control y de identidad, pueden nacer en el uso de tecnologías abiertas o incluso hackeadas, o incluso eh, eh, eh, eso, ¿no? Virando hacia posibilidades mucho más críticas. A mí me, me encantaría que antes de cerrar, teniendo en mente esta pieza de Julieta, Federico también nos cuente de su trabajo sobre esto y sobre todo lo último que has publicado, Federico, a raíz de también tu, tu viaje al norte del país, que es espectacular y escalofriante también. Sí, este, gracias, Cintia, eh, por la pregunta. Eh, pues he estado trabajando alrededor de la instalación este, del primer sistema capacitado con reconocimiento facial en el estado de Coahuila. Eh, como sabrán ustedes y seguramente el público que nos escucha, eh, pues es un tipo de tecnología este, eh, que se está esparciendo ¿no? como, como fuego vivo en, en diferentes latitudes de, de, del mundo. En México es el primer caso este, de su tipo y bueno, estamos haciendo un trabajo de investigación con un grupo de, eh, de activistas, de periodistas, este, de investigadoras, de, eh, eh, sí, un trabajo eh, tratando de entender de alguna manera cuáles son las, ...las dinámicas técnicas y políticas y a nivel de políticas públicas alrededor de la instalación de esta tecnología. Eh, y, bueno, me parece muy interesante lo que nos comenta Cintia como haciendo este cruce en relación al registro que hace Julieta de este evento este, y, pues, de todas las... las infraestructuras de control del Estado Nacional Mexicano y del gobierno de la Ciudad de México para impedir este tipo de reuniones y, y de intervenciones al monumento y, y de protegerlo. Eh, en el caso de Coahuila, eh, pues también es una infraestructura este, pública es una infraestructura de control este, digo es en, es en ese caso es un sistema de, de cámaras con reconocimiento facial eh, pero que de la misma manera pues eh, transgrede eh, derechos humanos no eh, transgrede el derecho eh, a la privacidad que todas las personas tenemos inclusive en el espacio público el espacio público en el espacio público las personas este, deberíamos de tener acceso a, a, a la privad, a la privacidad deberíamos de podernos mover y comportar de, de la manera en la que queramos sin tener que eh, sin tener que eh inhibir de alguna manera nuestro comportamiento, eh, y bueno, obviamente a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, ¿no? Eh, el texto que publicamos alrededor de esta investigación con Quinto Elemento Lab, eh, que es una organización de investigación periodística, empieza justamente eh, con una protesta feminista eh, que sucede en Saltillo después de el feminicidio confirmado de, de, de una víctima este, adolescente, que fue eh, la primera vez que regresaron los grupos feministas a las calles en Saltillo eh, a reclamar eh, pues, eh, la violencia ¿no? eh, que se vive en ese estado y en el, en el resto del país. Y es la primera ocasión en donde una manifestación se registra por el sistema de reconocimiento facial. Entonces, bueno, pues vamos de ahí para hablar de, eh, pues, de lo que consideramos que es un sistema... Eh, nocivo, autoritario, eh, represor y, y también, una, y también este, pues un, un sistema que sobre todo simula la protección o la, la, la, la idea de la seguridad y sobre todo para las clases privilegiadas. ¿no? Entonces, bueno, es una investigación que está en curso y, y a nivel eh, estético, a nivel, eh, a lo mejor, un poco más poético, filosófico, también estoy trabajando en una serie de herramientas que utilizan el mapa de las cámaras este, para reflexionar alrededor de, pues, las políticas de cómo se mueve el cuerpo en el espacio público y cómo los, los aparatos tecnológicos este, controlados por los, por los poderes, eh, pues, impiden ciertas, ciertas, este, ciertos tipos de movimientos, ciertas, ciertas acciones, ¿no? eh, Eso, Cintia, no sé si hay algo más específico que, que quieras compartir. A mí me encantaría escuchar también de de Julieta eh, qué piensa alrededor de, de, de estas ideas, ¿no? Por favor, por favor, Julieta. Pues, eh, otra vez regresando al tema de mirar, ¿no? Pero el acto de mirar y de ser, ser visto, ¿no? Y, y está muy interesante, Federico, cómo tú estás justo investigando eh, estos sistemas de, pues, que nos ven a nosotros, ¿no?, y, y cómo podemos nosotros verlos de regreso, ¿no? O sea, si va a haber vigilancia eh, desde, como el gobierno, pues tendrá que haber vigilancia también eh, desde la sociedad civil, ¿no?, de vuelta, y, y evidenciar eh, también esto. Nos quedan, nos quedan unos minutos para cerrar. Y sí quisiera escuchar, por favor, una última reflexión. Hay miles de temas, decenas de temas, si quieren, que podemos abrir de todo esto que ha sido como cada pequeño bloque. Pero sí creo que culminar con esta idea de cómo está transitando el cuerpo entre estas materialidades, o a raíz de cómo construye memoria, o cómo intenta resguardar una memoria, a raíz de cómo se elide muestra, eh, crea, imagen y nuevos modos de mirar o de cómo intervienen otras disciplinas para pensar nuestro mirar mismo en el ámbito digital y en el ámbito no digital, quisiera saber eso, cómo transitar en esta materialidad múltiple, cómo transitar desde, desde las posibilidades de reunión de materialidades que son reuniones también de realidades. Si nos comparten un poco por allí para cerrar esto, que ya sabíamos que nos, se nos iba a ir rapidísimo el tiempo de hoy, pero por favor, los escuchamos. Yo yo creo, yo, no, eh, yo creo que hay, no hay que dejar de perder de vista que esto, ¿no? Que estamos, que el cuerpo siempre está mediado. Eh, por este tipo, digo, en este caso nosotros tres estamos en un contexto muy particular en este momento siendo mediados no solamente por esta plataforma, sino por una serie de plataformas y hemos interactuado a través de estas infraestructuras. Y el diseño de estas infraestructuras tiene políticas, ¿no? Eh, tiene ideologías que están, eh, eh, pues, muy... Eh, pues, escondidas, ¿no?, porque el diseño de las tecnologías busca justo esconder, eh, eh, pues, este tipo de fricciones, ¿no?, pero, pero no dejar eh, de ver, eh, de identificar... Este, pues cuáles son las políticas de esas infraestructuras, y como decía Julieta hace, hace, hace un momento, eh, que desde la sociedad civil, desde las, las personas que las usamos, podamos seguir reflexionando críticamente alrededor de eso. Creo que el, el, el cuerpo, digo, la, la experiencia de la pandemia este, ha sido mucho eso, no como aprender a transitar estas infraestructuras desde diferentes eh, lugares eh, desde diferentes puntos de vista encontrando este pues esto no momentos eh, de reunión y también identificando este, pues la, eh, la distancia y, y, eh, que existe entre los cuerpos no hay eh, eh, digo empezamos esta conversación antes de que estuviéramos en vivo Tú y yo, Cintia, estamos a unos cuantos, a lo mejor a un kilómetro y medio de distancia, y te decía que desde mi azotea a lo mejor te puedo saludar. Eh, y de hecho se cruza el, el, el bosque de Chapultepec entre donde tú estás y donde yo estoy. Eh, y, y bueno, hay una serie de, de replanteamientos alrededor de cómo podemos pensar el espacio físico a través de, de pues, estas nuevas maneras de relacionarnos, eh, sus infraestructuras técnicas y eh, las políticas sociales, económicas, eh, eh, eh, desde las cuales están construidas, ¿no? Sí. Ahí nos quedan dos minutos, Julieta, una, una última intervención y cerramos ya nada más para dar paso ahora a la conferencia de Rafael lópez aquí. Claro que sí, pues también pensar que eh, la realidad física y la real, realidad digital, o sea, ambas son igual de reales, ¿no? Una, no, no, no es que lo virtual eh, sea una versión, eh, no sé, no real, o sea, son igual de reales y, y de hecho, pues entenderlas como un conjunto de, de capas ¿no? y de aglomeraciones que, que hacen de este mundo tan complejo, pues esto, ¿no? Es poder estar aquí. Eh, y, y sí, o sea, creo que nada más no, no olvidar eso, ¿no? Que, que no es que. Una realidad sea más real que la otra, o sea, creo que ambas son igual de importantes y que a partir de que podamos entender eso, podremos también navegarlo eh, de distintas maneras. Absolutamente, yo creo que compartimos una mirada y creo que más que nunca ha quedado, o intenta quedar más claro, y esta noción también cada vez más frecuente en estas últimas semanas, que utilizan instituciones, utilizan programas públicos y demás de la hibridez a la que, eh, a la que se empieza a atender, una hibridez como estrategia, digamos, incluso institucional, y lo pienso hablando de ese Casa al Lago, eh, eh, requiere entender un continuum de realidad, un continuum de, de, de realidades múltiples, porque también hablaron de una sola realidad, es muy complejo, un continuum de realidades eh, múltiples que incluyen estos tránsitos siempre mediados y estos tránsitos otra vez siempre de construcción, tanto el espacio público y de toma de ese espacio público, que no se nos olvide lo necesario que es volver a tomar ese espacio público, y de toma también del espacio que es nuestro, la memoria privada, la memoria que nos pertenece y donde la imagen va filtrándose también. Vamos a dejarle por ahí, estamos justo en tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias, Julieta. Muchas, muchas gracias, Federico. Ha sido un enorme placer, como siempre. Y ahora más con ustedes dos. Combo, combo fantástico. Gracias por estar hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias.